Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y le mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Dos excelentes pasajes unidos en un solo relato en donde podemos ver la importancia de la fe. El elemento que hace posible la acción de Dios. Mientras Jesús se dirige a curar la hija de Jairo, en el camino se encuentra con una mujer a quien cura una penosa enfermedad. Esta por solo tocar la ropa de Jesús y por la calidad de su fe activa en él la fuerza de su poder sonador. Jesús mismo provocó la confesión. Él quiso que esta mujer que se escondía saliera del anonimato. La obliga a darse a conocer para que entre en relación personal con Él. La hace pasar de la creencia mágica a una fe verdadera. La fe es una relación personal con Jesús. En el segundo caso, la fe de Jairo y de los discípulos que viven estos acontecimientos indirecto es puesta a prueba por la incredulidad de los que les lo rodean. Jesús mismo viene en ayuda de su fe, por otra parte, esta fórmula no puede comprenderse en toda su profundidad sino después de la resurrección de Jesús. Sí, con Cristo la muerte ya no es totalmente muerte, es un sueño. Creer es confiar aún antes de ante la evidencia contraria y con los riesgos de ser criticados. La verdadera fe es notoria, pues expresa su confianza y el abandono total en Dios. Jairo reconoce que su institución religiosa ha perdido el horizonte de la vida y va buscándola en Jesús. También nosotros nos dice, no temas, basta que tengas fe. El que cree en mí, dice, aunque muera vivirá, el que me come tiene vida eterna. Lo que hace Jesús con este, ese milagro a la mujer es dejar en claro que la mujer nunca más podía ser excluida, o señalada por su sexo ante Dios. La orla del manto de Jesús es la iglesia. La oración es un medio valioso para fomentar su trato con Dios. Pero nada puede sustituir tu presencia corporal en el confesionario y la comunión. Y así quedar sano. Que el Señor los bendiga.